Miguel Argel, Luis Ruénes y Rubén Darío Gómez, de Montería. Compadre Osvaldo Moreno, dos Don Cabocito. Desesperado por un amor Ay. Tanto que mi mamá me lo había perdido Esa niña te vais a causar dolor Esa niña te vais a causar dolor Tanto que mi mamá me lo había advertido. Mi hermanito Leonardo Guerra De Bogotá Contigo ya yo perdí fue la esperanza Yo sé que no se pudo pues si es mi modo Y será mi destino Quedarme solo hasta que mi Dios se amplia desde mi alma Hasta que mi Dios se amplia desde mi alma Y será mi destino quedarme solo Emerson Cortés, Oscar Bula y Pepe Flores Gente de mi región Terminando, Miranda, Airo Moreno Y yo, me Por un nuevo Sendero voy a marchar Me alejo de tu lado Me voy bien lejos Como el agua que brota de un manantial, que ese va y no regresa a su nacedero. Que se va y no regresa a su nacedero, como el agua que brota de un manantial. Ay, oh. con la herida, el Señor y a mi paso llevó el poder de la forma que dio al pueblo de Israel hasta a la tierra prometida Hasta encontrará la tierra prometida en la forma que guió al pueblo de Israel. Oh, e mi ramo vital la de mi compadre, Richard.